Acá. Me decías, mientras veíamos el tape de lo, que vimos, de lo que sucedió ayer, hay algo que quiero aclarar, dijiste. Sí, a ver, eh, ¿qué? Primero, este, me acosa a este chico a mí. ¿Cómo? Me acosa, me acosa. ¿Desde cuándo? Ya hace un rato. Yo le pasé algo en las redes. ¿Pero por qué te vea. acosa? Porque me acosa con este, me llama Palopero. Primero te quiero aclarar, yo no necesito fama, la tengo. No. Sí, soy el hijo de uno de los tipos más importantes de este, de este medio... Este, los programas de Gerardo y ahora míos están todos los días en Paraguay en Uruguay en este canal en los últimos seis años nos llevamos tres meses de infierno con Polémica el Bar sí, no necesito fama este... al margen, digo antes de nombrar a Gerardo Sofovich y, y hay que, debo decir no digo, él tuvo mucho que ver en que hoy conozcamos el nombre de Fabio Cugini ¿O no? No, digo, tiene mucho que ver. Sí, sí, sí, sí era cliente de él. ¿Pero qué pasó? Digo, no debería agradecerle eternamente... el ¿Qué de parte? Cuchini. ¿Por qué? Este, porque Cuchini es una mala persona. No lo quiere nadie. Igual yo no vengo a hablar de eso. No. Este, fíjate que el día que muere papá, este lo despiden de este tío, padrino, y te arroba a vos, Carlos, y arroba a otro chico más. ¿Te arroba a vos, eh, Carlos, sí, y a alguien más? para que lo subieras. Está en está lista ¿eh? Lo tenemos. Podemos buscar esto. ¿Es de eso? Posteo? Yo no, no entendí bien de qué se trata. A ver, Arroba. contame. Mira, buscamos el posteo, es un posteo en Twitter. Es un posteo en Twitter porque está ahí donde lo despide Gerardo, que no le habla, Gerardo. No, ese es mi Instagram donde me serví de la muerte de Carlos Menem. Ahí está el tuyo, buen viaje y parte de mi vida, que en paz descanses, es tu posteo y él te contesta. Ya abajo, ¿no? donde está... ¿Qué te el... causa risa, no? También como se la llevaron con ATZ, ¿te acordás? También como se la llevaron con ATZ, ¿te acordás? Él no tenía... Pero, pero entonces... que me haya robado, yo no suscribo. ¿verdad? No, no, pero él... No, pero no es ese, la, yo En la búsqueda de de él, arroba... Él despide a Gerardo... Arrobándote a vos y a este chico. Sí, sí, ahora lo buscamos. Decorado, no, es este. que ayer es el primero que le da la Acá nota. está, es este. Ahí está. Es este. Eh, eh. Fabio. Ahí está. Busca fama. Es un buscador Los de fama recuerdos. serial. Dios, amigos. Hasta pronto. Te arroba a vos para que lo levantes. Y al lío pecorado es lo que vos este sugerís. Fíjate que sí. estoy grabado dos cámaras ayer. Sí, igual puedo volver a lo que pasó ayer porque honestamente el tema de las adicciones eh, lastima, atraviesa, duele, quiebra. A, a todas las personas que están viviendo, a las familias, es un tema realmente muy delicado. Muy que no se frena, que tenemos que tener conciencia. Ya está como ciudadano. Hoy le toca a. Hoy fue Fabio Cuccini, pero cuánta gente de Cerebrada además, puede hacerle un comentario a una persona que está batallando contra las adicciones. A todos los días. De Cumpliste mi vida. cinco años, pero es Cumple todos los días años. de tu vida. Bueno, hablemos de eso. ¿Cómo fue? ¿Vos Cumple estabas con años. amigos? Cumple cinco años estoy festejando las Pascuas. Eh... Ahí, Ahí en la recoba, ¿no? En la Recova, ¿En Recoleta? Me, me acerco al baño y pasa y me dice, faro, pero debe ser, este, hace tres meses, o dos, tres meses, me lo gritó por la calle en un taxi. También. Eh, no tengo ganas, no aguanto más. Pero Entonces, ¿por qué, me... digo, ¿Por qué crees que, que te hace eso? Porque busca fama. Fíjate que mis últimas dos apariciones en televisión, una es con Jorge Lanata hablando de adicciones y la otra es en Seres Libres. Yo no busco fama. No me interesa, si me gustara, si necesitaras, la fama me sentaría en polémica al el bar uh -huh. Y no lo he hecho nunca Este chico este, se vive peleando con todo el mundo Pero Gustavo, el hecho que vos es una persona que te recuperaste sí. Cinco años porque es un que día están recuperaciones, día... esto es eterno Exacto Cin... Quiere hablar, Babi está en el móvil, ah, claro sí, que lo Babi, muy importante escucharte, Babi, ¿viste esto que sucedió Hola. ayer? Hola, porque después tengo tengo que tengo que salir al aire ah. sí, perdón. en un rato. Pero no quiero dejar pasar el momento para explicar. Primero que Gustavo es como un hijo de algunos que fuimos muy amigos del papá y que lo queremos y lo apoyamos y lo seguimos. Y estoy a favor de Gustavo en esto, en todo. Lo conozco a Cullini, pero no por conocerlo voy a, voy a hablar neutralmente. Eh, Gustavo hizo un esfuerzo sobrenatural para salir de su adicción que todos conocemos y salió. Hace cinco años está limpio. Pero hay mucha gente que buscando un minuto de sentarse en tu programa, en el mío o fama, agreden, lastiman, por ahí porque no saben manejar los medios o porque se creen más graciosos desde el anonimato que, que de quien hablan. Entonces, Gustavo tiene razón. Llega un momento que te podréis de las pavadas que dicen. ...y si los cruzas por la calle te enojas... ...ellos creen que todo termina en un, en un tweet... ...o todo termina en un... ...pero no, uno sigue... ...ah, el sol nos molesta... Eh, ...uno sigue enojado... ...y Gustavo eh, es un chico con un corazón de oro... ...una excelente persona... ...todos lo conocemos y lo queremos... Y, ...y a veces se le vuelan los patos porque es un hombre... ...y no es grato que estén leyendo a tus hijos... ...o que claro. estén leyendo a tus amigos... ...el drogón, el falopero... Eh, ¿entendés? o sea yo no voy a cortar el pelo en el local de al lado de Cugini que deje los medios para nosotros y, y no agreda así, porque en la búsqueda que alguno lo, le, le haga un reportaje de 10 segundos eh, insulta a todo el mundo y eso creo que hay que ponerle un freno para vos él también, Babi, coincidís que, que pero... Cugini en los que lo conocemos sabemos que le encanta que hablen de, de no, que a él le gusta mucho sí. que hablen de él, que arroba claro. te pide. bien, pero pensás que es que, que se corrió ese límite Que le gritó Falopero Para que lo levanten en Twitter Para Faló, que alguien obvio. grabe el video <coughs> Obvio La ah. gente tiene que aprender Que en televisión te sacan por los logros No por los conventidos. Y nosotros tenemos que aprender eso también eh, A no darle pantalla a los conventilleros Entonces si Cugini inventa un corte nuevo Lo sacamos y lo mostramos Pero porque basurea un compañero Nosotros somos solidarios Además porque A Gustavo hay cuatro o cinco personas que él conoce muy bien, que lo estamos apadrinando y a, acompañando para que salga de este problema. En honor a él y al papá. Entonces no nos gustó a ninguno. Ayer hablamos todos los amigos y estábamos muy completamente bien. convencidos de no salir. Y decir, no, y Gustavo, no. Si a mí me hubiera pasado lo mismo, también lo paraba por la calle y decía, mira, desde el Twitter, son muy vivos, hacete el vivo ahora.